A, vamos a, vamos a explicar, ahora sí vamos a explicar los pools, ¿Vale? El pool 1 sirve solamente para enviar y recibir family tokens hacia y desde nuestra billetera externa, que pueden ser MetaMask o puede ser TruthWallet. ¿Ok? También se puede para enviar y recibir family tokens desde el pool 1. Hacia Pool 2, Pool 3 y Pool 4. ¿Ok? Pool 2, tengo mis dudas. Pero al menos Pool 3 y Pool 4 es un hecho. ¿Ok? ¿Qué hago desde mi Pool 1? Bueno, voy a mandar al Pool 3 para meter, poner dinero en staking. O al Pool 4 para poder completar y comprar más mineros Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que tú mandes... Hacia las billeteras. O sea, porque esto va a ser una billetera finalmente. Pool 3 y pool 4 va a ser una billetera. Lo que tú mandes desde aquí está en una eh, white lister. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que tú muevas aquí internamente no es necesario que cumpla con, el, con la condicionante del 9%. ¿Ok? Ahorita vamos a llegar a que es eso del 9%. Pero grábense esto. Todos los movimientos que hagamos internos pueden ser sin restricciones y sin, sin límite de cantidad porque están siendo dentro del sistema. ¿Ok? Desde el pool 1 yo voy a mandar, voy a hacer mi retiro hacia mi meta más o hacia mi trust value. Es decir, ahorita el 24 que cobremos, o que mejor dicho, que podamos retirar lo que tengas, si tú tienes más de 100 dólares. Ok. Lo puedes mandar de tu pool 1. Hacia tus billeteras externas. Todo. Completo. Si tú tienes 100. Si tú tienes 1000. Si tú tienes 10.000. Si tú tienes 100.000. Lo que tengas aquí. Lo puedes mandar a tu trust wallet. Todo. El 100%. Ok. De aquí a aquí. No hay ningún problema. Ok. ¿Crees que hay alguna duda con el Pool 1, sí ¿Alguien tiene alguna Yo creo que duda no. con el Pool 1? Aunque hay lo que, lo que se va al Pool 4, no tienes un mes para comprar el minero, ¿verdad? O sea, ¿no se va al fondo de liquidez acabando el mes? Sí, lo que está lo en del Pool pool 4. El pool 4, lo que está en Pool 4. También, ¿ese, ese no, no se, se acumula? acumula? Ese, ese, al mes se va al fondo okay. de liquidez si no lo usas. Por eso lo puedes usar de 20 en 20. Ok. Ya está. Tenemos una mano levantada de Oscar Devia. ¿Quieres que la abramos para pregunta exclusiva del Pool 1? Adelante, Oscar. Gracias. Eh, eh, de, de la actividad que se hace ahí en el Pool 1 también. ¿Tengo entendido que se ve, se puede reinvertir los paquetes que están vencidos? Correcto. Buena, buena observación. Eso se llama renovar. ¿Ok? O, o en, en inglés lo vas a ver tú en tu página como Renew. Se puede desde el pool 1. Con lo que tengas en pool 1 puedes renovar todos tus paquetes vencidos. A 12 dólares. Perfecto. Gracias. ¿Otra manita levantada? Pues ya son varias. ¿Quieres que las vaya eh, sí, a... Sí, pero de PUL uno, Solo PUL uno. Ok, Pepe, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Sidney. Muchas gracias. gracias. Eh, mi consulta es... Eh, si yo del pool 1 quiero pasar al pool 4 para comprar la minería, si no tengo los 2.000 que piden, eh, ¿podría uh -huh. poner el restante? o sí. ¿Lo que tengo? Sí, sí puedes, eh, acuérdate que el paso es que vas a mandar tu, tu vas, a, vas a comprar Family Tokens desde tu Metamask y los vas a mandar a la billetera de pool 1 y de ahí vas a comprar un pool 4. Muy bien. Eh, terminando el proceso de la compra de, para la minería, sí. a partir de cuando ya haces eh, todo el efecto del completo de los 2,000, ¿en eh, qué momento empieza uno a recibir eh, la cantidad que mencionas? Los 10 dólares. La ganancia diaria. Ok, yo tengo entendido que es al día siguiente. O sea, inmediato, ¿no? 24 horas, por así decirlo. Es correcto. Eso sabes que te lo voy a confirmar, pero que yo sepa es inmediato. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la, la, la consulta. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela, adelante, Gabi. Hola, chicos. Buenas noches. Qué gusto de verlos. Una pregunta, este, por ejemplo, es, si yo tengo mil mil dólares este, en, en el pool 1 Ajá. y en el pool 4 lo saco todo a Metamask porque todavía no nos dicen que ya podemos comprar nuestros, eh, eh, nuestras reno, las renovaciones, ¿no? Ok. Entonces yo saco esos mil dólares y cuando me dicen que ya puedo renovarlas, las regreso de las puedo regresar del, del Metamask a mi pool 1. Sí, y sin penalización. Sí, ah, ok, perfecto. ¿Por Porque esta, billet esta billetera está en whitelist. Excelente. Muchísimas gracias. No, no hay de que haga saludarte. Igualmente, Pedro. Chao. Chao. José, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, José. Eh, gracias, Pedro. Bueno, primero la... la, la... Una, una recomendación para Gabriela. No lo saque porque de pronto los gasto. ¿eh? Y no los <risa> eh, una preguntita, Pedro, eh, para confirmar nada más. Si tengo mil dólares ahorita en el pool uno, los puedo retirar sin restricciones, sin penalizaciones, sin nada, los puedo gastar. De, desde, tu, desde tu pool uno hacia tu Metamask, o, otros wallet, el 100%. Sí. Sin penalización. Ah, bueno, gracias. Listo. Heyman, adelante. Es... Bueno, la, la pregunta mía es, bueno, algo similar a lo que dijo el compañero hace un momento, pero entonces pasa uno del pulmón a la meta más. Listo, no hay penalización, pero al sacarlo de la meta más, eh, tengo entendido que va eh, al, bueno, a la cuenta de uno personal, ahí si yo lo saco todo, tengo penalización aún, y si hay penalización, ¿eso va a cambiar en algún momento o siempre va a quedar igual? Siempre queda igual, déjame llegar a ese punto porque ese punto es el tokenomics, de ahí, de ahí ya vamos a trabajar con el tokenomics, esto es... Ahorita, ahorita, por lo pronto, quédate, que con el 100%, tú, tú el 100% lo puedes mandar de un lado a otro sin penalización. De, de Metamask al Pool 1 y del Pool 1 al Metamask o tus Wallet, ahí puedes jugar y no hay, no hay penalización. Okay, gracias, Pedro. No hay de qué. Listo. ¿Cuántos más? ¿Dos más? Ángeles, adelante. Acabamos con Norma Castillo, por favor, para poder seguir. Adelante. Okay. Ok, disculpen, pero bueno, quiero despejar todas mis dudas. Eh, he hecho alguna pregunta en el grupo, eh, pero no se me ha contestado. No sé si todavía, tengan, todavía no tengan la respuesta, Pedro. Eh, para la renovación de, de los eh, paquetes o NFT ahora, sí. Eh, ya ves, bueno, estuvimos renovando en diferentes fechas, pero bueno, ten, un ejemplo. Digamos que tengo 100 paquetes, pero distribuidos 25, 25, 25 en diferentes fechas. Como, como va a ser la, eh, la renovación, no va a ser retroactiva, sino se va a partir de cero. Mi pregunta ha sido si podemos renovar. ¿Yo puedo renovar los 100 paquetes en una sola exhibición? ¿O tendría Correcto. que renovar 25, 25, 25? No, puedes renovar todos en una sola exhibición. Ah, perfecto. Ese era... Sí, porque sí, vamos a ver, ya ¿no? Como ya Exacto. no es retroactivo, vas a iniciar desde el día que nos permitan renovar. De ahí empezamos, de ahí partimos. Ah, ok. Y, por ejemplo, que me sobra todavía y voy a comprar de 24. ¿Los puedo integrar o eso sí serían aparte? No, los puedes integrar. Ah, perfecto. Es que vas a ver, al final del día vas a ver tus NFT rente, rent, tus, tus mm. rentas. Todos los vas a ver en tu, en tu pool 1. Ahí vas a ver todos cuando, cuando arrancaron, entonces tú compras más, a lo mejor unos no van a ser, unos no van a ser de 12 dólares, o sea, así. unos no van a ser renovados, uh -huh. unos van a ser de inversión, claro. van a ser de 24 dólares, entonces, no hay, sí, porque, una, pero la fecha es la misma. Así es, porque digo, yo se nos haría más fácil, en vez de tener diferentes fechas, todo el glomerado de paquetes en una sola fecha. Aparte. No, y eso de... se ve bien bonito porque, porque claro. sí, la ganancia es toda junta sí, de, de así Así para... es. <risa> Gracias. No hay de qué. Ok, seguimos con. Norma. Norma. Y pues, acabamos con Víctor, ¿no? O sea, para ya cerrar. Sí. Un... Yo me equivoqué, Buenas noches, ¿me escucha? Sí, adelante. Este, yo tengo una duda. Personas que entraron con poquita inversión, y no alcanzan ni siquiera, o sea, no completan los 100 dólares para poder retirar. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Que no retiren. <ríe> mira. Sí, no, no, ah, retirar, ah, ah, Desde ah, luego, pero mira. entonces que lo, lo que tienen que hacer es volver a reinvertir. No creo yo que exista alguien. Ah, bueno, sí, porque se va a dividir entre cuatro. okay uh, tienen razón. Puede, puede, que tengan, puede que solamente tengan 164 entre. Cuatro, una, una... Esa persona que tiene 60 dólares. Ok, esa persona que tiene 60 dólares, ¿qué tiene que hacer? Re, re, reinvertir y comprarse otros dos o tres paquetes más. Con esos 60 dólares, comprarse dos o tres, ok. Muy esa. bien, perfecto. Gracias, esa era mi duda. Muchas gracias, buenas claro noches. Sí. Así es como les vamos a enseñar a hacer interés compuesto. Muy bien, perfecto. Gracias. Gracias. Entonces, ¿terminamos con Víctor, hermano? Sí, adelante Víctor. Eh, bendiciones para todos y saludos. ¿Me escuchan? Gracias, Víctor. Fuerte y claro. Adelante. Bueno, eh, tengo esta pequeña duda. O sea, ahí, ahí en la plataforma nueva está la parte de depósito. Ajá. Ese depósito que hagamos ahí se va es directamente al pool 1. Es, es correcto? correcto. Sí. Listo. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.